En este video voy a probar el desempeño, o mejor, voy a enfrentar al gestor de paquetes APT contra el nuevo gestor o frontend llamado Nala. Obviamente para ver cuál es más rápido. Ya hice un primer video explicando cómo se instala Nala en Linux Debian, en Ubuntu y todas sus derivadas. Para esta prueba tengo dos instalaciones de Linux Mint. Fueron las instalaciones que utilicé hace casi un mes cuando hice una actualización desde Linux Mint 20.3 a linux Mint 21 nada oficial solo unas pruebas de laboratorio también hice unos dos o tres vídeos explicando cómo hacer esta actualización ok entonces empezamos dando los comandos de actualización con apt el primer comando es sudo apt update para actualizar los repositorios Este primer comando termina en menos de 20 segundos, 18.97 segundos, y dice que se pueden actualizar 279 paquetes, que los puedo ver con el comando apt-list-upgradable. Y ahora doy el segundo comando para hacer la actualización como tal, que es sudo apt-upgrade. Toma unos 4 segundos o menos el análisis y dice que debe actualizar 279 paquetes y que hay 7 paquetes nuevos por instalar y que se necesitan descargar un total de 964 megas en archivos.dev. Doy Enter para confirmar y empieza a correr nuevamente el cronómetro. Adicional, el reloj interno de Linux Mint dice que son las 18 y 18 horas. En total se descargan 286 paquetes en 9 minutos y 8 segundos. Y a partir de aquí hago un nuevo cronometraje para ver el tiempo que toma en desempaquetar e instalar todos estos 286 paquetes. Así que empezamos a las 18 y 27 horas en el reloj interno de Linux Mint. Y la instalación termina a las 18.55 horas, es decir, unos 28 minutos, o exactamente lo que marca el cronómetro, 28 minutos con 9.86 segundos. Ok, esta sería la primera prueba con APT y esta sería una tabla resumen con los resultados o con los tiempos. Y ahora vamos a hacer las pruebas con Nala, que sería el nuevo retador o el nuevo aspirante al trono como el gestor de paquetes de Linux Debian. Nala tiene dos características que en teoría lo hacen más rápido. La primera es que podemos probar y seleccionar los repositorios más rápidos. Y la segunda es que Nala maneja descargas en paralelo. Ok, vamos a ver si eso se traduce en velocidad. Entonces, si doy el comando sudo nala Fetch dice que va a probar 574 mirrors, o repositorios. Y esta prueba la hace en un minuto con 36 segundos. Y el resultado es esta tabla con el tiempo de descarga de un archivo llamado release. La tabla me da 16 repositorios, que serían los repositorios más rápidos dando el tiempo en milisegundos. Y tengo que seleccionar los que yo quiera, de estos 16. Por supuesto, seleccionaría los más rápidos. Entonces selecciono cuatro mirrors, el número 1, el 2, el 3 y selecciono el número 5, solo porque me gusta más la dirección HTTP del número 5. Ok, esto crea un archivo llamado nala-sources.list con estos cuatro repositorios. Para empezar con el update, fue necesario reiniciar el equipo y dar un sudo apt client para borrar toda la caché de paquetes descargados. Muy seguramente el gestor de actualizaciones automáticas tenía bloqueado algún archivo que impedía la actualización manualmente. Ok, de nuevo sigue dar el comando de actualización de los repositorios, sudo NALA update. Este paso toma dos minutos exactamente. Recordar que se tienen que descargar los archivos de las bases de datos de los cuatro mirrors o de los cuatro repositorios que marqué en el paso anterior. Y aquí dice que se pueden actualizar 283 paquetes, que también los puedo ver con NALA list menos menos upgradable. Y ahora sí doy el comando para hacer la actualización como tal, que sería sudo nala upgrade. Aquí dice que hay un paquete retenido. Recuerdo que cuando hice la instalación de Linux Mint había un paquete que me daba problemas que se llamaba Casper y entonces lo había dejado retenido. Ok, y ahora tenemos 282 paquetes por actualizar y 8 paquetes nuevos que se van a instalar. Doy enter y de nuevo el cronómetro en cero para contabilizar. Y en total se van a descargar 965.5 megas en archivos. En la primera prueba con APT se descargaban 964 megas. Así que es más o menos similar. Más rápido ¿no? y la descarga se completó en 2 minutos con 5.83 segundos, o 2 minutos con 6 segundos para redondear. APT demoró más de 9 minutos. Esto significa que NALA es 4 veces más rápido, o hasta casi 4 veces y media más rápido. Es decir, que sí se tienen descargas en paralelo. Ok, un nuevo reinicio para contabilizar el tiempo de desempaquetado y de instalación que se hace con NALA. Y terminamos a las 19 y 45 horas. Es decir que la instalación tomó 30 minutos con 54 segundos. Unos 2 o 3 minutos más que con APT. Y aquí están los resultados finales comparando los tiempos entre apt y nala. Recordar que con el gestor de paquetes nala, los primeros dos comandos, que serían nala fetch y nala update, toman más tiempo la primera vez que se ejecutan, pues se deben descargar los archivos de los repositorios de cuatro sitios. Observen que la segunda vez solo tengo que dar el comando sudo nala update. Y esto toma unos 10 segundos, pues casi todo está sincronizado. Ok, claramente el tiempo de descarga es mucho menor con el comando NALA, lo que demuestra que efectivamente se hacen las descargas en paralelo. Cuatro y media veces más rápido que con APT. Y en el tiempo de instalación, APT fue un poco más rápido, 28 minutos contra 30 minutos. Es decir, un 8% más rápido. Y con esto concluye este frente a frente entre APT y Nala. ¿Qué opinan? ¿Tenemos un nuevo campeón?